Corre Mario porque nos moja el agua, fíjate que... Que sí, ya se fueron a su viaje, pero nosotros nos quedamos aquí, Ajá. bien raro en la vida cotidiana de todos. Sí, es muy raro, la verdad. Se siente como que vacío, pero también vamos a, vamos a divertirnos un poquito. Sí, porque miren, allá está el va, pinche va a de subir allá arriba a la terraza. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero... yo tampoco, pero vamos a subir. Sirve que también. ¡Ah, pulula! No, yo no me dudo allí. Yo puedo, ah. solo verme desmayo. <risa> se desmaya porque. verme ah, está alto, está alto. Hay, Vamos a tratar de subir Mario por el andamio. Nunca, yo nunca he subido un andamio. Yo tampoco. Pero, pero también vamos a aprovechar para ver el atardecer, porque se va a ver chido. Ajá, exacto. Vamos a ver si nos animamos. Vamos, sí vamos, vamos. Ahí vamos, Pei Ya está, Pei Y pues ahorita vamos a subir Mario. Ajá, sí subimos. Eh. A ver, Pablo, ¿cómo le vamos a usted? No sé, Mario, a ver. quién va. Yo pienso que tú me vas guiando porque tú eres más ágil que yo. Yo primero. Sí. Primero. Pero yo, yo voy a tener que ir grabando, Mario. Ah, ah, ah. Quiero grabar tu caída. No, Javi, no. Está muy alto. Ya. Que son tres pisos en sí. Miren, vean. Son tres pisos normales de altura. A... Lo bueno que va a ser una caída con bonito atardecer. Ah. Con cuidado, Mario, que no llevamos prisa. Miren, aquí es el primerito piso y aquí se ve el atardecer ya Pero ahí hasta la C del 4K Y ahorita Mario está subiendo y me la estoy perdiendo No, yo, yo digo que sí, de todos modos este, igual te lo Vamos, paso Ah, exacto, te lo paso, ten cuidado, Paul Yo sé cómo, te vas a quedar ahí ah, Ahí te vas a quedar y ya... Si, oh, nos, si nos aguanta Si sí, ¿sí ¿sí nos aguanta los dos Si sí, Mario Ahora tú vas para arriba <risa> había subido un no, andamio Se feo uh, Uy, uh, uh. Ahí va Mario Miren lo atravesé Subiendo el andamio del 4K Mario <risa> ah, Alto miren Estoy abajo de Mario ah, Qué chulada ya se ve el mar Paul. Yo digo que subas de un lado Mario Oh. Miren, yo voy a subir por el otro lado No, yo me hallo más por este lado Ay, no, yo por este, vamos lo mismo ¿Es lo mismo? Sí, ya si se cae el andamio para un lado con los dos Pues ya le bailamos Le bailamos los dos y nos quebramos uh. No muevas tanto el andamio, paul uh. Ten cuidado Falta un piso, Mario eh. No, no es un piso Uno solo, lo que es esto? Bueno, sí, ya casi estamos arriba. Déjate grabo, Mario. Me da miedo subirse a un andamio, la, la verdad. El respeto es para los albañiles que trabajan en obras grandes, en hoteles pero, pero, y todo pero, eso. Por ustedes, la sí, exacto. ¿Qué onda, pinche sapo? Ay, <risa> <salga de> arriba, <risa> para arriba, Me da miedo. Ay, está, está difícil, ¿eh, sapo? Espérame, déjame subirme acá al cemento. Voy, listo, ahora sí. Ya llegué a la meta, Paul. No, estás fácil, es lo mismo. Tú puedes, es lo mismo, Paul, tú puedes, nomás agárrate bien. Dale, Paul. Tú puedes, Paul. <risa> Ajá, sube hasta el final. Ajá. Ya pásate, ya pásate acá. Ya ah, ya subí. Listo. misión cumplida! Tenemos que subir allá Río Ya, <risa> sí, qué bonito Mario, se ven hasta! Ya, qué chulada. ¿De toda la serie Mario? Sí. Ah. Oh. <risa> La verdad es una vista muy la padre La verdad aquí. esta terraza No te hagas tanto a la orilla Uy, no, Paul no Mario iba, iba aquí al pilar aquí. No te hagas tanto a la orilla pues La verdad esta vista me gusta mucho de, Tanto de este lado que es la playa Como de aquel que es todo el cerro Mira enséñales Wow este qué padre Ahorita vamos a subir allá con <risa> Pei Vamos para arriba con Pei ahí vamos Vamos vamos vamos Y allá está Pei Sapo y, y Kevin Eso Ajá no, allá están arriba <risa> Ah, oh, Mario, ahora me toca a mí subir grabando. ¿Qué? ¿Qué? la neta ¿La es otro mundo si quiere, que la, comida sí, la comida aquí la aquí. Es que la verdad no ocupamos salir de la sede es una chulada aquí a ver quiero ver tu tatuaje me tomé el tatuaje que motiva a la chica a ver Claro. Ya, el, ya ves que me dan paja y yo, pues yo lo que me dicen con, lo hago con, con eso vas a tener un chingo sí, de chicas hermano, lo voy a traer detrás de mí a ver. Uy, es con el mejor tatuador de San Salvador Uy, hermano, yeah. que, te, que de gratis me lo hizo <risa> ¿Estás grabando historia o qué? Eh, en vivo estoy, en vivo, en vivo. Ay, ah, ah, chulada la, la, la neta, cosa, aquí a ver, es otro mundo Solo cuando estaba pequeño pero es igual. Subíamos hasta el techo. Sí, sí, está más alto. ¿De esa casa de ah, quién es Pei? Es una hacienda vieja que era de saludo, Pablo. Sí, vale la pena subir aquí, la neta. Luego, luego allá está el mar. Mira, como pueden ver, allá está el mar. Allá se ve, alcanza a ver el mar. Sí. A ver, déjame ver si se ven los barcos. Allá, aquellos puntitos que se ven allá son los barcos. Pero pues la neta es chulada. Vale la pena subir hasta acá. Se ve alto, pero sí vale la pena. Sí, como que era el rancho de Vicente Fernández. Sí, la verdad, sí, ya saben. está bien grande. ¿Es la, sede, es la sede del Salvador Plus, ¿eh? No, mira, güey. Sí, Qué chulada. Más, vas a estar viendo a la van a, a, a brincar cada noche con ella. ¿no? Decíamos a Pululo que, que si sí, se venía, pero dice sí, sí, que le da sí, miedo. La neta sí da miedo al principio, ¿eh? Sí, a mí, yo que subía el andamio, nunca había subido un andamio. Yo tampoco había subido un andamio. O vibran demasiado. Yo también vi que Kevin le sufrió un poquito, ¿ah ¿eh, Kevin? Yo no vi. Su no, yo subí rápido ahí. ¿Qué te Tapo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás ah, haciendo? para abajo, güey. <risa> la, la gorra que la dieron ustedes ya me la pidieron tres fíjate. ¿Tres? Tres me lo han pedido. ¿Y la mía era negra. Entonces la mexicana dijo que quería una negra. Entonces yo cambio la rosada. Con vamos, la ¿la yo pienso que, que les vamos a mandar unas, unas 20 más. Paul, ya subimos, pero tenemos que bajar. Sí, es lo que falta, Mario. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, Mario. Yo pienso que. <risa> es más fácil bajar si está eh, ah, subiendo. No no, no, no, no creo. ahí tienen Estaría bueno, Mario. Quisiera este, o sea, comprar a varios para caídas, ¿verdad? Pe? No, me va a vamos a poner para acá pues Hay que bajarnos, vamos a comer No te has sentado, no he visto que te sientes Es que te voy a decir algo Cuando Ajá. tú te mantienes así estable Se siente que sí. se mueve bien machín Y cuando estás en movimiento no nada Sí, parece ola como una explosión Ajá, exacto una bomba, una bomba <risa> Mario, y luego te quedas sentado y nos movemos así No, se mueve feo Vamos abajo, sapo ah, Déjame, déjame, déjame Ahí va Kevin ah, no. Con todo, el guía Si te llevaste Y así quiere ya dejar de grabar, por favor Si Va a valer todo va a valer lo que lo grabe, <risa> Que lo grabe Que tal se cae, buen contornido, güey. <risa> Un empujoncito oh. para ayudar Cuidado, Mario Cuidado, cuidado <risa> Dale, dale, dale Ahora Mario, toca bajar la música, bajar. sapo No tengas miedo ¿Cómo la viento? No, a salirle bajando poco a poco ¿Cómo la viento. No, pues nomás ah, así, está, ¡tum! ¡Tua sí. quebrada! ¡Dale! ¿A dónde están? Ah, ¡Ahí está Pei! ¡Agua, Pei! ¡Si te queda en la cara! ¡No la amarró bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ¿Te oh, no quiero, no quiero dale, cara, rato, dale. Ah, dale! ¡Oh! ¡Dale, bye, bye. dale! Ay, ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! dale dale dale dale dale ¡Acá chale! ¡Ah! Te queda torada. ¿está queda atorada? ¿Está atorada? No, güey. que va abajo, Mario. Dale, dale, ahí va. ¿Neta? Ah, sí, es que quedó. Ah, el que piso de abajo, Mario. <risa> ¡Empújala! ¡Empújala abajo! Ahí va, sapo, ahí va sapo. No te vayas a caer, sapo. Concado. Porque se cae y al rato como uno, nos vamos a bajar <risa> <risa> Y nos vamos a quedar un buen tiempo Ahí va, ahí va Ahí está, ahí Fue va, va. Dale, dale, dale, dale. Y arriba <risa> De todos los géneros dale, dale. Ahí va, para abajo Ahí está, peña, abajo, Mario ¿Ya? Me está ayudando, no, todavía falta Aún falta un piso, Mario okay. <risa> Ahí va, ahí va Dale, dale Ya, ya Pau. Ya Solo dale la lazo para que la suelte okay. Con calma, no llevamos prisa Queremos llegar completos Exacto uh, Aquí me tiembla el corazón No literal, si se siente feo estar. Pues bueno Paul <risa> Ya lo bajar. Vamos a poner... Mario, ahorita ah. vamos a ir a cenar. Miren qué bonito atardecer. Ah, lo que me gusta de los atardeceres, Mario, que también la luz te da así como... Tipo poquito, y nos sí. así. Aquí está Sapo, que nos vamos a ir aquí. Demolete. Ah, nos vamos aquí. Simón. Ok. Súbete, Vámonos. súbete. Ah, oh, súbete, adete, súbete. Está, cumplida. Lo logramos, Paul. Exacto. Yo pensé la verdad que, sí me, que no lo iba a lograr, pero ya cuando vi que estaba, ya casi llegaba al último piso, dije, ah, está, está bajito. Sí, yo también nunca pensé subir porque fíjense que ese andamio sale desde la primera vez que venimos, pero no nos animamos a subir la primera vez. Pues bueno, Paul, vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Esperemos les haya gustado hasta aventura nueva que no es tan normal de nosotros y pues ahora sí nos despedimos con este bonito atardecer, bueno, espero den like, se suscriban activen la campanita, y también recuerden seguirnos en Instagram, ahí está apareciendo a Instagram, pues aquí les dejamos una bonita vista del atardecer de la sede de contactar ¡Oh! ¡Nos mojamos! ¡Nos mojó! Pero bueno Mario, ahora sí ¡Nos vemos! ¡Hasta el siguiente video!